Ahora estamos grabando, siempre nos gusta empezar nuestros cafés, pláticas de café con decir hola. Les invitamos que por favor prenda la cámara por un momento y pueden aquí prender el micrófono y si quieren dar un gran saludo, una gran sonrisa y bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí con nosotros. Da mucho gusto ver a algunas personas que ya han estado con nosotros antes y también nuevos amigos. Voy a compartir mi pantalla otra vez. y Algunos de ustedes ya oyeron estas instrucciones cuando estábamos, uh, hicimos la bienvenida inicial, pero las voy a repasar otra vez para asegurar que todos estén en el canal correcto. Si tenemos interpretación simultánea por Estela Larman, entonces queremos asegurar de que estén en el idioma correcto. Si quiere escuchar en español por favor haga clic en el icono del globo, seleccione español, Spanish y después la barra azul que dice Mute Original Audio para que no oiga los dos idiomas a la misma vez. Si está escuchando en inglés, también tiene que hacer clic en, en el globo y seleccionar inglés, de modo que nosotros sepamos en cuál idioma están participando le vamos a pedir que uh, vuelve, cambien su nombre, hagan clic en su, uh, la barra, la que son como unas cabecitas, en la, abra la lista y ahí va a ver algo que se asemeja a esto, a esta lista que se ve aquí al lado derecho y cuando usted pone su ratón sobre su nombre va a ver un botón azul que dice More haga clic y la opción de cambiar su nombre, le vamos a pedir que por favor seleccione la E si está en el canal de inglés, S si está en el canal de español o B si es bilingüe y quizá esté cambiando de un idioma al otro y eso nos da la idea de quién está participando. Bien. Eso es todo en cuanto al repaso de la logística. Um, y nos da mucho gusto tener a todos aquí sobre, para escuchar sobre lo que han hecho varios uh, colegas en nuestro condado en cuanto a la vivienda y COVID. Esta es la parte número uno de este tema. Y vamos a tener otro más adelante con otros presentadores, pero hoy día empezamos con los esfuerzos que se han tomado para las personas desalojadas en este momento de COVID. Nuestros presentadores son Leslie Goodfriend para el condado, también Joey Curtogini, que es el manejador de servicios de salud del proyecto de personas desalojadas, Tom Stagg es el director de programas de Housing Matters y Monica Lippi es una analista para el programa Smart Path del servicio de servicios humanos. Se me, se me olvidó present, presentarme a mí misma, Nicole Young. Yo soy una de las facilitadoras o consultoras de Core, las inversiones de Core. Y mi colega es Nicole Lesen. Hola, a todos, bienvenidos. Y Estela Larman es nuestra intérprete hoy día. Entonces, para alguien que no sepa, Core representa el colectivo de resultados de inversiones basados en la evidencia. Es un modelo de subvención para proveer fondos y también es parte de movimiento más amplio para lograr la salud y el bienestar uh, equitativo, usando un um, enfoque de impacto colectivo. Y después de uh, comentarios de muchos participantes, miembros comunitarios, la comunidad en general, sin, agencias sin fines de lucro, uh, creamos esta visión y misión que ven en la pantalla. Las maneras, las palabras salud, equidad, bienestar, son realmente lo importante de CORE y es en lo que nos enfoca, enfocamos y cuando decimos salud y bienestar equitativa, queremos asegurar de que hayan oportunidades para todas las personas en todas las etapas de la vida que tengan, que puedan tener estas ocho condiciones. Hoy nos estamos enfocando en la vivienda, el alojamiento estable y asequible, pero ustedes pueden ver qué tan conectado está a todas las demás condiciones de bienestar, la educación, seguridad económica, lo que tratamos de hacer por medio de estas pláticas es una oportunidad de que todos nos reunamos, aprendamos y ver los resultados de la acción colectiva y realmente comprender dónde están los puntos de intersección entre estas condiciones y qué podemos hacer colectivamente o juntos para la, con la meta de mejorar la equidad para todos. Entonces, hoy día tenemos la oportunidad de oír más de algunos de nuestros líderes locales que han estado trabajando en... Uh, con las personas uh, desalojadas, vulnerables, algunos de los desafíos, pero también las cosas que se han aprendido mientras que eh, ha habido esta orden de permanecer en un lugar. Leslie y Joey y Tom y Mónica, estamos uh, muy uh, felices que estén con nosotros. Leslie nos va a dar una vista general. Buenos días a todos. Me llamo Leslie Goodfriend. Gracias por invitarnos a compartir todo el trabajo que hemos estado haciendo desde mediados de marzo cuando nuestro oficial de salud impuso la orden de permanecer en un lugar. En momentos de emergencias o desastres naturales, el Departamento de Servicios Humanos provee alojamiento y en cuanto a la orden. <coughs> El Departamento de Servicios Humanos se volvió responsable por las personas desalojadas y para poder hacer eso, tuvimos que, o oh, hicimos, abrimos muchos centros aparte de los que ya estaban en su lugar en el condado. Tomamos las operaciones de cuatro hoteles locales y luego recientemente tomamos operaciones de dos hoteles más específicamente para proveer espacio para las personas desalojadas para aislamiento y cuarentena si es que han sido expuestos o positivos para el COVID. Abrimos dos centros en el centro de los veteranos en Watsonville y en Santa Cruz. Estos son lugares abiertos que tienen carpas y catres para personas que se puedan alojar ahí. En la Iglesia de los Adventistas del séptimo día para um, jóvenes de 18 a 25 abrimos organizamos un campamento detrás Detrás del edificio del condado en la calle Ocean, un espacio para más de 100 personas. Y también hemos organizado alcance de modo que las personas que todavía se están acampando afuera lo pueden hacer seguramente y quedarse en un lugar de donde estén acampando. Y para poder organizar este esfuerzo, oh, lo siento. Uh, Actualmente estamos dando alojamiento a 500 personas desalojadas. Para poder organizar este esfuerzo, abrimos lo que llamamos una, un centro de operaciones de, uh, de alojamiento. Tenemos nuestro equipo de servicios humanos, tenemos personas del departamento de salud también estamos trabajando con personas de Encompass y Housing Matters, la ciudad de Watsonville y la ciudad de Santa Cruz. Todos estos son nuestros colaboradores que están trabajando muy de cerca para proveer uh, el alojamiento para estas 500 personas. Para poder proveer este servicio, contratamos más de 300 trabajadores de ayuda de desastre que están proveyendo apoyo en todos estos centros. En cada uno de estos centros que nombré, tenemos personal que están ahí el 24 horas al día, 7 días a la semana. Proveemos tres comidas al día, cuidado médico y también tenemos un equipo de logística que trabaja en asegurar de cualquier suministro cualquier cosa se proporciona de modo que las personas se puedan quedar ahí en el, un solo lugar. Para, para poder hacer re, remisiones a las personas desalojadas, creamos un sistema centralizado de revisión. Este es un formulario que se puede llenar, está localizado en el sitio web de servicios humanos. Una de las Nicole va a poner el link, el, el enlace en el chat y este for, esta forma de remisión una vez que esté completada y presentada, ofrece una manera de que los proveedores de servicio puedan referir las personas a nuestro sistema de alojamiento. Tenemos una variedad de diferentes personas que pueden ser referidos a los varios centros. Rápidamente porque posiblemente las otras personas hablen sobre esto. P1 a P3 es aislamiento pos positivos para el COVID esperando los resultados del COVID y expuestos al COVID. Y ellos estarían en el hotel de aislamiento y cuarentena personas vulnerables médicamente o mayores de 65 años, a ellos se les pone en uno de los hoteles y lo que llamamos P5 son personas desalojadas que no reúnen los otros criterios. Ellos estarían en uno de estos centros abiertos. También hemos abierto lo que llamamos un programa de vivienda alternativo, las personas que están en una situación donde hay mucha gente y necesitan estar aislados, también pueden ser referidos al hotel de aislamiento y cuarentena. Y estamos aceptando remisiones para la, el programa de vivienda alternativa, ahora específicamente de las clínicas de primer auxilio, salud pública y los hospitales. En las siguientes dos semanas vamos a abrir uh, las remisiones a este programa más abiertamente, más ampliamente, pero esto va a ocurrir durante este próximo mes. También quiero compartir que estamos trabajando con los programas existentes de vivienda. Estamos tratando de alojar permanentemente uh, el número máximo posible de personas por los problemas, los programas existentes. Estas personas son nuevas a nuestro, nuestro sistema de manejo de información. Estamos tratando de uh, proporcionar toda la ayuda para que puedan tener alojamiento permanente y también quisiera decir que todo esto se está subvencionando por fondos del estado que se llama Project Room Key, que Mónica va a hablar más sobre esto, fondos de FIMA y también algunos um, algunos fondos locales también para apoyar todo este trabajo tremendo que ha ocurrido desde mediados de marzo. Esa es la vista general de lo que hemos estado haciendo y las demás personas van a hablar más detalladamente sobre cada una de estas estrategias. Gracias Leslie muy buena vista general. Joey va a empezar a hablar, hablar sobre algunos de los detalles de lo que se trata el proyecto de salud de las personas desalojadas en cuanto al enlace para que las personas estén seguras durante el COVID y Joyce nos va a decir lo que han aprendido sobre el, uh, el alcance durante el y también cómo podemos ayudar todos nosotros en cuanto a estas necesidades que ellos han descubierto. Joey, es tu turno. Bien, gracias Nicole y, y gracias Leslie por la bonita presentación. Me da mucho gusto, gusto de estar con ustedes esta mañana. Uh, tengo una máscara porque comparto una oficina con mi... También evidentemente estoy en un partido de béisbol. Podemos seguir a la siguiente. Nomás quiero hablar un poquito sobre el proyecto de salud de personas desalojadas. Somos parte de los servicios de salud del condado de Santa Cruz, un centro calificado federalmente. Hacemos servicios de consejería. Proveemos servicios de trastornos de sustancia de abuso tratamiento y acupuntura. Tenemos, proveemos servicios médicos para un centro de recuperación de 12, de 12 camas. Las personas que salen del hospital, que quizá necesiten algún um, descanso antes de operarse. Eso está en el plantel de Housing Matters. Oh, lo siento. Uh, tenemos un dispensario de medicamento en el sitio, uh, tenemos programas de abogacía para manejar dinero, programas de vivienda, manejo de los casos de uh, alojamiento, tratamos de reducir uh, el peligro a las personas incluyendo el programa de distribución de Narcan para las personas que para evitar el, uh, uso, el sobreuso de opioides. Me gusta esta gráfica porque enseña la importancia de la vivienda para la salud y los resultados que uno pudiera ver si pudiéramos alejar a todas las personas es un poquito difícil de ver, pero puede ver usted que hubieron muchas más visitas al a departamento de emergencia en el hospital antes de que se impusiera este programa. Las personas generalmente estaban usando eh, la sala de emergencia como su cuidado primario pero después de recibir alojamiento hay muchos otros lugares a donde pueden ir para su cuidado médico. Tuvimos muy buenos resultados por razón de la vivienda, pero también costos reducidos. Entonces con COVID-19 hay muchos riesgos para las personas desalojadas tienden a estar más vulnerables médicamente si están viviendo en la calle, están expuestos a problemas de salud, sobre todo si están viviendo junto con muchas otras personas. Si a una persona le da la gripe, se transmite a muchas otras. Desafortunadamente mucha gente de edad mayor en el condado de Santa Cruz. Sabemos que el COVID-19 es, es un factor de riesgo, la habilidad, habilidad limitada de seguir las directivas de salud pública, lavarse las manos, todas esas cosas son mucho más complicadas si uno está viviendo en un campamento o aún en un, en un uh, centro o un asilo y también hay mucho estigma y discriminación. Desafortunadamente, siempre ha existido para esta población y aún más ahora con el COVID-19. Hay estereotipos en cuanto a las personas desalojadas que quizá ellos sean, sean uh, personas que transmiten. De hecho, hemos tenido relativamente pocos casos entre las personas desalojadas en este condado comparado a otros condados. Algunas de las recomendaciones. <coughs> PH quiere decir personas experimentando el desalojamiento. Hay mucha información muy buena en este sitio web primeramente establecer espacio de aislamiento y cuarentena. Leslie uh, hizo un buen, muy buen trabajo en explicar el rol de servicios de um, human, servicios humanos en uh, prestar servicios mientras están en el aislamiento o en la cuarentena. Obviamente asegurar que está um, desarrollado para que las personas puedan tener todos los servicios posibles estando ahí mismo para que no tengan que ir a varios sito, sitios para conseguir servicios o contraer el virus de otra persona. Ayudar a los centros con uh, detección y preparación, un esfuerzo más amplio del servicio de salud y otras agencias para asegurar que otros centros tengan los uh, suministros que necesiten para preparar para el COVID-19 y también las normas más actuales. Si alguien sí demuestra síntomas, los pueden, si los pueden aislar ahí o hay otros factores para hacer la prueba a otras personas. Estos son los pasos para tratar de reducir Uh, que se desparrame el COVID-19. Proveer servicios a los campamentos y otras personas desalojadas. La mejor forma que queden ahí es traerle los servicios, expandir los protocolos de prueba. El CDC uh, emitió alguna información sobre que... Uh, no hacer la prueba de personas desalojadas, Esta, esa no es la recomendación del Departamento de Salud de California. Nosotros sabemos que bastantes personas pueden transmitir este virus y no tener síntomas y es aún más importante para las poblaciones más vulnerables, sobre todo los que viven con muchas personas que tengan un, un esfuerzo más robusto, más expandido de hacer la prueba de COVID. Sea nuestros equipos yendo a los centros o nomás ofreciéndolo. Si quieren llamar a nuestra clínica y hacer una cita y podemos hacerlo ahí mismo en la calle, en el, en el carro, si vienen en carro, nomás tienen que llamarnos y hacernos saber coordinar a el equipo protector, podemos compartir nuestros recursos para que todos estén muchos más seguros y por supuesto el acceso continuo a programas de comida para que reciban comida buena y saludable es muy importante para apoyar a los centros. Entonces, para nosotros, nuestro proyecto tuvimos que adaptarnos al COVID-19, las medidas de distancia social, aumentar el lavado de manos, desinfectar, mucho más equipo protector. Estamos haciendo muchas pruebas para el COVID-19 y fuimos uno de los primeros desde el principio de empezar hacer las pruebas de las personas que no mostraban síntomas, tendemos a hacer la clínica. Si una persona tiene, demuestra síntomas, vamos a ellos, sea un encampamento, un centro. Estamos haciendo mucho de ese trabajo ya. Por supuesto, nos hemos adaptado, nos hemos adaptado teniendo citas de telemedicina por teléfono. A menos de que sea necesario ver a la persona en persona, probablemente es más seguro tanto para el paciente como para el personal de hacerlo por uh, telemedicina. Sabemos que hay barreras y limitaciones con las personas desalojadas, pero si sí tenemos um, citas sin haber hecho una cita anterior en los dos lugares tomando en consideración de que el cambio de intercambio de aire y la ventilación es muy importante en este tipo de ambiente y ya hablé en cuanto a a apoyar el permanecer en un lugar para las personas desalojadas y también cuidado clínica para las personas que no tienen COVID-19, sino salud, la salud general. Todas las cl clínicas están dando citas en persona. Si necesitan vacunas, los niños, individuos con diabetes, que tengan sus chequeos regulares, todo eso es, es importante. Entonces también algunas de las cosas que empezamos a hacer desde un principio a uh, las 24 al día, 7 días a la semana hay una línea para llamar a una enfermera específicamente para conseguir um, asesoramiento después de las horas de oficina sobre el COVID-19. Si a las 9 de la noche alguien se queja de síntomas de COVID. Básicamente es una línea para resolver problemas, la detección temprana y quizá dar ayuda inmediata sobre, por el teléfono y después dar seguimiento. No se está utilizando tanto ahora. Estamos tratando de promoverlo otra vez para todos los proveedores de salud. Si hacemos visitas de enfermera a los moteles de aislamiento y cuarentena. Para tener un continuo de uh, cuidado para estos pacientes, muchas veces faltan a las citas o no nos nos encontramos porque se tienen que mudar de un lugar a otro. Tener un centro es tan tan crucial para la salud. Algunos de los datos preliminares que vi la semana pasada, bastantes de los, uh, los que utilizan frecuentemente la sala de emergencia, han habido más visitas a, nuestros a nuestras clínicas. Dado, dado que hay menos visitas a la sala de emergencia, creo que hay una relación a el establecimiento de estos sitios en los mot moteles. También hacemos visitas al sitio en los centros y podemos uh, priorizar algunas de las uh, revisiones a los hoteles de aislamiento y cuarentena. Siento, cien, se nos casi acaba el tiempo. Gracias, yo sé que hay mucho buen contenido, sabemos algunas de las barreras. Ya sabemos las barreras. Oops. La clínica móvil de salud es muy importante. Pueden uh, recabar fondos y ver más pacientes de esa forma y eh, para hacer alcance efectivo tienen que tener uh, equipos que están entrenados para hacer este tipo de trabajo y varias agencias coordinan esto, Community Action Board, Housing Matters y diferentes departamentos dentro del condado para trabajar con las personas en los campamentos. Tenemos diferentes sitios que de hecho ponen mesas con diferentes suministros y hacer más um, alcance en los diferentes campamentos. Tenemos trabajadores de alcance que van todos los días a los sitios, distribuyen uh, bols, eh, bolsas de dormir, otras cosas. Um, cuando tenemos un, un proveedor de cuidado médico, hay mucha información aquí en la diapositiva. Muchas personas no tienen conexión a un, um, a un proveedor de cuidado médico regular y ojalá les estemos ayudando. Lo que nos gusta hacer pronto, al fin, desde. A fines de enero vamos a tener un van de 23 pies móvil que va a proveer servicios médicos y con el personal apropiado. Y creo que es todo para mi presentación, gracias, gracias Joey. In increíble todo el trabajo que se está haciendo para coordinar, hacer el alcance. Ojalá y tuviéramos más tiempo para oírle a usted compartir esta información. Pero ahora vamos a oír de Tom Sag, el director de programas de Housing Matters, y él va a compartir los esfuerzos uh, de proveer alojamiento y las adaptaciones que ellos han tenido que hacer. Tom, y por favor dígame cuándo debo avanzar las diapositivas. Gracias, Joey me está recordando de, de todo lo que hemos hecho. Yo me llamo Tom Stagg, soy el director de programas en Housing Matters, somos un, un proveedor de servicios para los desalojados y algunos de nuestros servicios son tres centros. Uno, uno es para familias y uno es para personas solteras y un centro de cuidado para las personas desalojadas que están saliendo del hospital en marzo cuando COVID empezaba y se, el, volviendo al problema que es ahora el condado de Santa Cruz se acercó a Housing Matters y pidió nuestra participación en el programa los programas de alojamiento que se mencionaron antes he estado apoyado al, apoyando al condado desde marzo uh, creando y operando los centros que tenemos en respuesta a COVID y algunas de las personas en la llamada, sobre todo Mónica, que a, a va a presentar después, realmente es en respuesta a permanecer en un lugar, lo que dijo Joey. Las personas desalojados necesitan un lugar seguro donde se pueden quedar en un solo sitio y eso no siempre es una opción cuando uno está en la calle o en un campamento. Tenemos dos sitios uh, internos, el Salón de Veteranos de Watsonville y estas carpas están dentro del Centro de Veteranos de Watsonville. Y también hicimos un campamento externo en la calle Coral por algunos días algunos meses, donde teníamos carpas individuales y baños para las personas que habían estado en Coral Street, eh, hay una foto de uno de los hoteles que Monique, de que Mónica va a hablar. El, el uh, salón de veteranos, aquí a la derecha tenemos uh, pa, uh, maneras de dividir. Y las trailas aquí al lado izquierdo de la pantalla son uno, uno de los sitios donde tenemos 13 trailas para ayudar a, las, a los jóvenes en transición de las edades de 18 a 25. Hay como 25 jóvenes están usando estas trailas y en los dos salones de veteranos tenemos como 40 personas en cada uno de ellos y ahorita los bench hands al lado de la corte, es otro sitio externo, igual como el de Coral Street y hay como 20 personas ahí, 80 personas. Y en los centros uh, tenemos como 180 por, uh, personas en estos sitios nuevos desde marzo. Y cuando hablamos qué cambió de antes de COVID el lugar físico, cómo estos centros están diseñados. Si usted ha tenido experiencia con los centros antes de COVID, la meta era eficiencia, meter el número máximo de personas muy cercanamente usando cada espacio que había disponible aún en un cuarto pequeño. Nosotros siempre pensamos en forma de cómo podemos poner a alguien ahí en ese, en ese lugar a un pequeñito para llenar cada una de las camas. Con el COVID eso ha cambiado muchísimo. Ahora ya no podemos hacer eso. Las normas recomiendan el, la distancia social, aún cuando están durmiendo. Seis pies entre las personas cuando están durmiendo. Algunos de los sitios existentes tuvimos camas cuestas, una arriba de otra, o menos de tres pies de, de, de distancia. Tuvimos cuartos con uh, dos personas en un cuarto y solo había como tres pies entre las camas realmente si empezamos a pensar en la creación de estos nuevos sitios, pero también tener barreras. Ustedes vieron las carpas, que es el modelo que usamos primero en Santa Cruz y después estas uh, particiones div divisoras. Algunas personas tienen problemas de uh, movilidad y quizá no puedan uh, estar en el suelo. Entonces, por eso usamos estas particiones para uh, crear barreras, para prevenir la transmisión por toser, hablar entre las personas. La siguiente, cada sitio, todo, todo, hay baños disponibles y si no hay regaderas en el sitio, uh, las tenemos en nuestra parte del edificio. <coughs> Esto empezó cuando tuvimos la orden de quedarse en un lugar y minimizar cualquier actividad no esencial. Está diseñado para que una persona se puede quedar ahí las 24 horas. Antes del COVID, las personas podían dormir ahí, pero tenían que salir durante el día y luego volver a las 5 de la tarde y después tener acceso a su cama. Ahora en todos los centros, es, tenemos acceso a las 24 horas no tienen que ir a otro lugar y construyendo espacio donde las personas pueden estar ahí yo hoy hablo de los servicios que estamos trayéndoles de enfermeras especialistas en salud mental manejo de casos ejército salvación hemos creado algunos de los sitios para telemedicina con uh, monitores, eh, pantallas de computadora. Algunos clientes usan el Zoom en el centro para... Estamos creando espacios donde las personas se pueden quedar, permanecer. Y esto ha sido uno de los desafíos, es tener una opciones de entretenimiento, que sientan que se puedan quedar ahí en el sitio y no se tenga que... Tenemos libros, rompecabezas. A, a, pues, artículos de arte, para que tengan algo que hacer. Queremos hablar, eh, hemos hablado de usar todos los espacios anteriormente. Ahora tenemos que reservar algunos espacios para la cuarentena o el aislamiento. Si tienen síntomas o necesitan la prueba de COVID, tenemos espacios que están separados del lugar eh, en grupo para que puedan recibir la prueba o si resulta positiva la prueba tienen que aislarse por 10 a 14 días. Esto lo podemos hacer en los sitios si no podemos encontrar un lugar alternativo. Esto es alternativo es reservar espacio para las personas que tuvieran pudieran tener síntomas de COVID y separarlos del resto del grupo para minimizar el potencial de la transmisión, pero aún hospedándolos. También um, estamos desinfectando mucho más que anteriormente, varias veces por día, frecuentemente asegurando que estemos usando limpiadores que matarán el virus y también estamos dando a tres comidas al día. La persona no tiene que salir para buscar comida. Todo esto se basa en permanecer en un lugar y por supuesto estamos enfatizando la distancia social en los centros. Cuando recién empezamos las máscaras eran voluntarios, era recomendado en ese entonces, no era un requisito, el, el estado o la ciudad no lo había dicho, pero muy pronto nosotros uh, adoptamos eso. Uh, a menos de que estén en su lugar de dormir, tienen que usar una máscara en todo momento. La próxima, oh, perdón, también, uh, después de que cuando entren, uh, al principio empezamos con tres síntomas. Tiene fiebre, tiene dificultad en respirar o toser y ahora son nueve síntomas que estamos checando cada vez que entra una persona y a las entradas que si sea un, un uh, cliente o personal tenemos un termómetro y hacemos el chequeo de temperatura como en los restaurantes tenemos las hojas de plástico para dividir Entonces, el espacio físico ha cambiado mucho ok ahora sí puedo demás cambiar Uh, son 24 horas al día, las operaciones, para este uh, proceso de remisión en cuanto a las personas vulnerables para el COVID, es un modelo de bajas barreras. Estamos trae, trayendo más personas a los a centros, tra, incluyendo las personas que tradicionalmente no han querido buscar alojamiento. Porque a veces hay barreras, ya uh, uh, sea, sea si tiene un, uh, una pareja, si tiene una mascota o si tienen uh, uh, pertenencias. Entonces, en, es, en estos centros, dado que estamos usando uh, las carpas, las parejas se pueden quedar juntas y en Watsonville tenemos un cuarto para familias. Estamos trabajando para tra a que, a, traer a las personas aunque tengan a, parejas o familias, a, poder, permitimos mascotas con tal de que no sea peligroso y también tenemos lugar en cada uno de los sitios para guardar sus pertenencias. Las personas aún no pueden traer todo lo que tienen en todos casos dado que trabajamos las 24 horas al día, las personas pueden dejar sus cosas y, y tener acceso a ellas y no tener que empacar todo o preocuparse que, qué va a pasar con mis cosas cuando no estoy en el centro. Lo que estamos buscando, um, no tenemos uh, factores de exclusión como estar en uh, tratamiento de salud mental o problemas con el alcohol, si usted necesita alojamiento y puede reunir a uh, las expectativas de respecto a las demás personas, no hay bar barreras a la entrada. esa es la uh, vista general en grande, cómo construimos los centros, cuáles son las normas, las pólizas, las adaptaciones físicas que tuvimos que hacer uno de ellos es tener diferentes opciones. Tener los sitios afuera igual como adentro o los moteles, dan opciones. Si no quieren cierto tipo de, um, de alojamiento pueden tener otro tipo. Hemos visto mucho cambio en cuanto a cómo las personas actúan con otras personas. Uh, tener esos espacios privados donde las personas pueden relajarse. Eso uh, ha ayudado muchísimo con que las personas se sientan más relajadas. O, o veo que tienen carpas en el centro. Uh, porque les da más privacidad en lugar de un cuarto abierto con 20 o 30 personas. Eso ha sido algo muy positivo para um, atraer a las personas y cómo se tratan unos a los otros cuando cada quien tiene su espacio privado. Uh, esta es la cantidad mayor de personas alojadas con este uh, modelo. Entonces, demuestra que podemos tener centros seguros, aun si las barreras son menores. Y también la operación las 24 horas al día, donde ya, dado que pueden quedarse ahí durante el día y aún todavía tener su espacio. Gracias, Chom. Estamos uh, juntando las preguntas en el chat, pero... Va, les vamos a pedir a todos que respondan. Mónica nos va a contar un poco en cuanto a, a algunas nuevas colaboraciones con dueños de moteles y hoteles para a, cuidar a las personas médicamente vulnerables. Ok, Mónica. A ver, ya no veo las… si una, una de ustedes… Pudieran uh, manejar, ok. Gracias a las dos Nicoles para invitarme a hablar con este grupo hoy día. U usted puede ver del título que soy una analista para Smart Path to Housing and Health. Yo no estoy hablando sobre eso hoy día. Smart SmartPath mi, fue mi trabajo principal antes de COVID y mi trabajo ha cambiado desde COVID. Soy una de las uh, gerentes principales del proyecto de alojamiento en los hoteles. Okay. Uh, yeah. Dígame nomás verbalmente cuando quiere que lo cambie. Okay. Entonces el proyecto de cuarto, llave de cuarto. se llama el proyecto, uh, el proyecto de aislamiento y cuarentena de las personas vulnerables. California fue el primer estado en el, la nación que pudo conseguir este, este, estos fondos para poder alojar a las personas de uh, COVID-19 los gobiernos pueden uh, conseguir el 75 de reembolso de FIMA por el costo por el project room key para cuartos de hoteles y los servicios las comidas la seguridad transporte y, y otros costos y como dijo Leslie debido que el departamento de servicios uh, social la agencia es responsable por uh, el alojamiento de uh, emergencia. El, el proyecto recibe apoyo del Departamento de uh, Servicios Humanos del Condado. Entonces, cuando nuestro se inició nuestro, nuestra orden local, como mencionó Leslie, empezamos a planear para este proyecto, abrimos el primer hotel en abril y en ese primer mes, durante la orden de permanecer en un lugar, la, la fase de planificación, conseguimos un hotel, um, tenemos los servicios, desarrollamos protocolos dependiendo de las reglas del programa. Fue un desafío porque hubieran algunas personas, que querían que fueran muy estrictas las reglas para proveer, pero nosotros queríamos un um, modelo de pocas barreras como explicó Tom. Ordenamos todos los suministros. Hablamos con todos los socios, contratamos y entrenamos personal, el proceso de remisión de la comunidad, lo divulgamos a la comunidad y finalmente abrimos el primer sitio en abril. Fue enorme el esfuerzo, muchos días de 12 horas de trabajo y lo hicimos también abrir un solo hotel. El volumen de las remisiones fue increíble, entonces eso nos impulsó a abrir otro hotel y luego otro y luego otro. Para julio ya habíamos abierto seis. Ahora voy a repasar los números. Cuatro de los hoteles, cuatro son para lo que llamamos los vulnerables. Todos, todas las personas desalojadas son vulnerables, pero tiene que tener o 65 años o más o una condición médica que, que pone a la persona más a riesgo. Por ejemplo, personas con condiciones crónicas de salud, diabetes, problemas de pulmón, Uh, o el, el sistema in, de inmunidad uh, con problemas. También para las personas en casas demasiadas uh, llenas de personas, estos son de, a corto plazo, estadías a corto plazo, mientras que uh, las otras personas se pueden quedar por todo el, el tiempo. Tenemos 200, 241 personas, cuartos, ocupados por 188 personas. La mayoría están en el hotel de aislamiento y cuarentena, porque los casos de COVID fluctúan y el proyecto ha crecido mucho. Tenemos más de 80 personal. Cada motel tiene su propio gerente uh, con uh, personal las 24 horas al día. Y recientemente creamos un nuevo equipo de especialistas de salud mental para que tengan más apoyo. También tenemos una enfermera pública que ayuda a crear ese equipo específicamente. Y algunas de las otras colaboraciones incluyen a uh, empresas locales que ayudan con la limpieza, el personal de uh, salud pública ayudan con los chequeos de salud semanalmente las remisiones a la salud pública. Nos uh, confiamos mucho en las uh, los servicios de uh, las personas desalojadas y también hacemos uh, tenemos reuniones multidisciplinarias para uh, ayudar a los clientes. Esa es una vista general del proyecto. Aquí tenemos algunas fotos que les vamos a mostrar. Okay. So, este es un cuarto, un ejemplo de uno de nuestros cuarto, cuartos, este es mi hotel favorito. Si yo misma me iba a hospedar, sería aquí. Es muy, muy bonito, muy limpio y cada uno de los hoteles son semejantes. Tienen una cama, una televisión, un escritorio, el próximo. Este es un ejemplo de el lobby. Cada uno de los lobbies tiene de la recepción. Tiene una mesa de recursos. Tiene una tabla ahí. Um, con información actualizada todos los días, van a ver de otras maneras de comunicar recursos, pero tratar de uh, que las uh, lobbies sean más lo más acogedor posible. Este es nuestro personal usando su equipo protector, las máscaras, los guantes, y les gusta eso. Ese póster dice manos limpias salvan vidas. Y aquí otros personal. Uno está haciendo café. Les gusta mucho el café, nuestros invitados. Y el señor es uno de los uh, gerentes preparando las comidas. Y el siguiente es otro uh, gerente, ayudante. Sacando uh, las sábanas sucias, porque se cambian muy frecuentemente. Y del otro lado, es un área para fumar, porque no se permite fumar adentro. No queremos que les piquen las abejas mientras que están ahí afuera. Tenemos más personal y a la derecha. Mucha, Tenemos montones de botanas de refrigerios y ven ahí en la ventana, ahí es donde ponemos los anuncios de recursos y del otro lado de esa ventana es el corredor principal para que ellos estén bien informados de todos um, los servicios. Louis es uno de nuestros choferes. Tenemos dos choferes, Jean y Louis. Ellos son cruciales a nuestro proyecto. Los llevan a todas partes, a las citas de doctor, buscar sus recetas. Y, uh, van a buscar o llevar uh, suministros a los diferentes sitios. Com también tenemos seguridad para ver que las personas que no sean partes del proyecto no entren al sitio. Cada uno de los sitios tiene juegos, tiene um, material de arte, una esta, uh, computadoras que pueden compartir. Muchos confían en la biblioteca para conseguir recursos. Y a la derecha ah, hay algunas obras de arte que han creado algunas de nuestras personas y con mucho gusto nos gusta mostrarla. Creo que son todas las fotos. Las Nichols preguntaron que, cuáles son los desafíos. Hemos tenido bastantes. Algunos de los mayores tener operación las 24 horas al día y este proyecto realmente implica que tenemos que tener servicios durante la noche o todo el tiempo y esto era algo que no se hacía antes de COVID y, y también dar alojamiento porque el departamento no lo hacía así anteriormente. No teníamos um, experiencia en el condado para hacer esto, entonces confiamos mucho en nuestros colaboradores. Y otra cosa que hemos tratado es, es que se sienten tan solitarios muchos de nuestros, uh, muchos comparten cuartos o compartían. Tenemos una conexión con un grupo que se llama Miracle Messaging, que um, hace llamadas semanales a los participantes. A algunos les gusta mucho este servicio. Estamos tratando de crear uh, Um, reuniones, pero uh, con distancia social. Realmente todavía no he empezado bien este programa. Quizá el programa de 12 pasos, um, yoga, ejercicio, estoy presentándolo a esta audiencia para ver si alguien, estoy buscando conexiones con grupos que hacen este tipo de cosas. Yoga, ejercicio, manualidades, grupos de apoyo, para que podamos crear estos tipos de programas ahí para ellos. Y creo que eso fue todo. Ok. Gracias, Mónica. Y gracias, Joey, Leslie y Tom todos ustedes por estar aquí con nosotros tan, y compartir información tan importante e interesante. Apart, algunas de estas cosas no las había oído antes y queremos agradecer la cantidad de trabajo y coordinación. Mucho agradecimiento y realmente es increíble lo que puede ocurrir cuando la gente pone su empeño y son creativos. Parece ser que nuestros uh, invitados han estado contestando preguntas en el chat. Lo agradecemos mucho. Se nos acaba el tiempo hoy día. Yo sé que algunas personas tienen que uh, irse inmediatamente. Podemos quedarnos unos minutos más si tienen alguna pregunta muy importante. Estas son las siguientes um, pláticas. Por favor llene. El, uh, la encuesta de satisfacción, pongan en el chat. Y gracias a todos por unirse hoy día y a los presentadores por tomar el tiempo, por compartir toda su información tan valiosa. Gracias a todos y gracias, Estela, Carmen por hacer la traducción que nos permite tener tanto versiones en inglés y en español y grabaciones que estarán disponibles después. realmente es una inspiración oír ¿no, todo esto. De, si, siempre es un, tenemos que decidir entre tratar de uh, tener un programa corto porque todos están limitados en cuanto al tiempo, y pero van a haber algunas sesiones más largas, uh, incluidas con las más cortas. Gracias por estar con nosotros todos. Susan Bruchi. Susan quiere hacer su pregunta en voz alta. Gracias. Parece ser que Leslie. Oh, lo siento, he tenido problemas de video. Pareciera que hubiera formas de que otros colaboradores pudieran. Uh, proveer las actividades sociales, pero a la distancia social. Leslie quiere expandir su respuesta para los hoteles, los sitios de hoteles. Ahora mismo el clima está muy bonito. Tenemos sitios afuera donde las personas pueden ir afuera para reunirse y con la distancia social y en los centros hay algunos cuartos. No estoy segura en cuanto a Watsonville, pero en Santa Cruz hay algunos cuartos muy grandes que están disponibles para reuniones en grupo donde las personas pueden estar a, a la distancia social. A medida que el, el clima cambia y se vuelve más frío y empieza a llover, va a ser un, más complicado para hacer reuniones en grupo. Y la otra cosa en cuanto a los hoteles, muchos de los cuartos en el hotel tiene teléfono. Podemos comunicarnos con las personas por teléfono o tienen su propio celular. Creo que sí, a medida que cambie el tiempo, el clima, va, se va a volver más difícil ver cómo podemos hacer esto en los hoteles para que sea seguro. Habíamos hecho algo, algunas cosas anteriormente en el centro de personas desalojadas, ah, unas, um, unas clases sobre el cuidado de uno mismo, las hierbas, las plantas, los aceites esenciales. Fue de mucha ayuda, tuvimos, el colegio nos mandó algunas personas. Eso podría ser algo que podríamos hacer uh, en diferentes lugares y también las personas pueden tomar más control sobre su propio bienestar. Creo que sería excelente. Sí, por favor, si se puede comunicar con Mónica o Tom o conmigo. Gracias. Esto es Joey, Nomás para respaldar eso el acupuntarista y yo hemos hablado sobre eso. Quizá habría algún interés en que el acupuntarista en los centros haga los arreglos para grupos a acupuntura, pero en grupos. Puedo hablar con él sobre eso. Hemos podido hacer eso. Hacemos el proyecto de conectar las personas desalojadas, traerlas los servicios todos juntos. Es algo que podríamos imitar. Y también es, tengo mucha ilusión en cuanto a este van. Vamos a ver, a ver qué ocurre hasta que tengamos el van. Eso se me hace una un algo nuevo, muy bonito, el uso de las hierbas y la acupuntura y e iniciarlo antes de que empiece a llover. ¿Alguien más que está en la línea tiene una pregunta para alguno de los participantes antes de que terminemos? Ok. Ya oficialmente hemos terminado. Gracias a todos. Cuídense mucho. Trabajo increíble. Ya ve. ¿Cómo estoy de envejecida? Les necesita hierbas y acupuntura también. Gracias a todos. Gracias a todos. Adiós. Gracias. Lo agradecemos muchísimo. Adiós.